Hola amigos, acompáñanos en esta nueva aventura, en esta ocasión estamos en Sarasota, Sarasota. La tengo ayudándome a cargar el dinero. Los equipajes Este es el hotel y está bien bonito. Es nuevo también. ¿Seis? ¿Sí? ¿Sí? Estamos en el último piso. bienvenidos esta es la habitación que rentamos esta bien limpia esta es la vista No es una gran vista, pero al menos no tiene nada enfrente. Queda pelada el fondo. Acá. Vamos a ver el baño. Close. Se ve bien. Se ve bien. Mm, ya. Yeah. Este chavo... <risa> Yo creo que este está mejor que el de la casa Bien bien limpio Es un hotel nuevo O sea que limpio tiene que estar está todo... Tanana. Qué arena. La arena es súper fina. Parece un tacto. Igualita a las playas de, ah, de los caídos de, de, de, de Cuba. Wow. Qué arena tan fina. buenos días este es el segundo día de nuestro viaje pues quiero decirles que algo que me sorprendió increíblemente es que el parqueo es free el parqueo no se no se paga eso me, me sorprendió nosotros estábamos sumamente asustados de que cuando llegáramos al parqueo el carro ya no estuviera solo hubiera llevado la grúa tuviéramos un ticket pero no es increíble y que todo en miami se paga absolutamente todo el o donde quiera que vayas y inclusive ahora estoy estamos en el Benfront Park de, y tampoco estoy, estamos pagando el parqueo, es increíble, esto me ha sorprendido, pero enormemente bueno, algo que no les dije ayer es que estábamos en la playa de Siesta aquí y les digo, y les, y les repito lo que les dije ayer, es la mejor playa que por lo menos yo he estado no hay comparación ni en los cargos de Cuba, pero los es que la, el ancho de la playa es tres veces, tres veces, tiene más ancho de arena que, que en, lo, en las playas que hemos ido. Eh, en un escrito estuve leyendo que es la mejor playa de los Estados Unidos. Es, es bella, increíble. Ahora estamos en el Benfro Park y también les voy a dejar una toma de este, de este lugar. Thank <laughs> you. Estaba viendo que todos esos botes se rentan. de julio la hemos pasado súper súper súper súper sin duda este ha sido uno de los viajes que más hemos disfrutado en, en la noche de ayer cuando estuvimos en la playa bueno pudieron verse unas las tomas de, de dron nos quedamos hasta tarde como hasta las nueve de la noche bien así, oscuro, bien oscuro y media estaba. algo así que ya el dron los sensores ya no, no funcionaban porque estaba demasiado oscuro y pudimos capturar unos fuegos artificiales que eh, parece que organizaron la, la, en los hoteles que están cerca y los pudimos y los pudimos ver pero nos encantó este viaje a Sarasota. Sarasota sin, Fue duda. Bueno, sin duda. Cumplió las expectativas bien así bien, bien bonito. Y hotel principalmente el hotel super limpio nuevo. No nos vaya. Y bueno ya estamos cerrando este este video así que si lo disfrutaron. No duden en suscribirse, compartirlo con sus amigos, darle a la campanita para que para que YouTube les mande sugerencias, como ustedes saben. Y, y bueno, eso es todo. Así que nos vemos en otro video.